Bendiciones, amados hermanos y hermanas de Manmín. Soy la hermana Mauren Julia Cortés Herón de la Célula Manmín, Sonso Valle, Colombia. Quiero presentar mi testimonio que recibí por el culto de sanidad. Quiero que hizo el pastor David con el pañuelo de poder que ha orado mi pastor principal el reverendo Jerobli. Quiero presentar mi testimonio. Yo sufrí de infección vaginal hace mucho tiempo. Entonces yo creo que Dios le puso el sentir al pastor David que hiciera el culto de sanidad para que yo sea sana y yo recibí el mensaje que dio mi pastor principal y mi pastor David en el culto de la tarde. En el culto de la tarde, que tenemos que tener la fe verdadera, la fe viva, no una fe muerta. Entonces, yo estuve atenta a ese mensaje. Y después cuando el, oramos por arrepentimiento, yo oré fervientemente. Y cuando oraron así por todos, así como era el pastor principal yo recibí esa oración con fe y lloré y después el pastor oró nuevamente y en esa vez lloré más que la primera y lloré y después el pastor dijo que nos revisáramos pero ahí me estaba ardiendo entonces yo pensé que me está saliendo, es todo lo infectado que estaba, todas las baterías me estaban saliendo y estaba viniendo eh, el fuego del Espíritu Santo que estaba quemando toda la batería, toda la batería que yo tenía. Entonces, vine, cuando terminamos el culto de la tarde, vine a casa, me cambié y entonces me lavé y después ya no me ardió, no me salió sangre. Y, en, y después yo le dije a mi mamá que me revisara. Entonces ella me dijo que el otro día me iba a revisar. Entonces yo, yo dije, bueno. Entonces al otro día yo fui a lavarme. Y no salí con infección. No me salió sangre. No me ardió, entonces yo le dije a mi mamá que me revisara, entonces ella me revisó y ella me dijo que no, que amanecí sequita y sanita, entonces yo esperarle darle toda la gloria y honra a Dios Padre que me sanó por la oración con el pañuelo de poder que ha orado mi pastor principal y ahora que él cuando salga va a salir con más poder que van a salvar a muchas almas del mundo y yo quiero acompañar a mi pastor David, a mi pastor principal en la misión mundial en toda Latinoamérica bendiciones amados hermanos